Hola, buenos días a todos. Eh, soy Armando Monsiváis y hoy eh, agradezco mucho a Carlos Gershenson eh, que nos viene a acompañar eh, y a explicar, a, a ilustrar un poco con el tema de, de pensamiento sistémico. Él es eh, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Eh, que, creo que nos, nos va a ser muy útil o va a ser muy útil para las dependencias, para los gobiernos locales, eh, saber qué se puede hacer con, con datos. Eh, entonces, eh, no me queda más que volver a agradecer a Carlos Gracias. y darle la palabra para, para que nos, nos ilustren el tema. Pues, les quiero compartir algunas ideas generales sobre pensamiento sistémico. Si quieren saber más, hay un curso masivo en línea disponible en cursera.org, una UNAM. Precisamente se llama Pensamiento Sistémico y, pues, Hoy en día, casi todos manejamos en nuestro vocabulario la palabra sistema. Es algo a lo que estamos expuestos, especialmente si trabajamos con tecnologías, hablamos de sistemas de información, sistemas de comunicación. Entonces, como que tenemos una intuición de, de que es un sistema, eh, pues está en, no sé, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Eh, podemos entender que las ciudades son sistemas, que las sociedades son sistemas que los seres vivos son sistemas compuestos por órganos, los órganos están compuestos por tejidos, eh, los tejidos por células, que también son sistemas, que están constituidos por moléculas. Y así, entonces, co como que sí hay una idea eh, común de, de sistema. Pero el pensamiento sistémico es algo que, digamos, no, no es tan, tan común que, que estemos expuestos a él y, sin embargo, eh, vamos a ver que, que es algo muy relevante, simplemente para entender eh, nuestro entorno. Es, es útil tener una, una visión sistémica, no porque otra no sea útil, sino porque es complementaria, como, como vamos a ver. Entonces, eh, un, una visión de sistemas, bueno, si, la palabra sistema viene del de latín eh, sistema, que quiere decir básicamente una colección de objetos. Eh, pero cuando estudiamos sistemas eh, desde una perspectiva eh, científica, pues no nos fijamos solo en los componentes eh, ni tampoco solo en el sistema, ya que hay una codependencia en el sentido de que el, las propiedades del sistema dependen de las propiedades de los componentes, pero también las propiedades de los componentes dependen de las propiedades del sistema. Entonces, eh, podemos hablar de distintas escalas, la escala micro, la escala macro, a veces hay escalas intermedias, escalas meso. Y, y digamos, el problema o, o el, lo que se nos dificulta más es relacionar estas escalas, porque normalmente pues, estamos acostumbrados a describir un fenómeno solo a una escala. Y cuando tenemos el mismo fenómeno, pero distintas descripciones a distintas escalas y luego tenemos que relacionarlas, pues es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y esto principalmente tiene que ver con, con la complejidad. La complejidad eh, también es una palabra que usamos comúnmente, pero pues tiene distintos significados. Eh, en el contexto que le quiero dar aquí, eh, pues su significado no es eh, complicado, no es caótico, sino es más bien, pues etimológicamente viene del, del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces algo entretejido es algo que es difícil de separar. Eh, ¿Por qué un sistema es difícil de separar? Porque las interacciones entre sus componentes son relevantes en el sentido que determinan el futuro de, de los mismos componentes y del sistema. Entonces, no es, no es posible estudiar de manera aislada las, las, eh, perdón, los componentes y, y entender cuál va a ser su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si conocemos a nuestro amigo de la infancia, Pepe, y conocemos exactamente... Eh, su comportamiento, qué música le gusta, cómo se viste, qué tipo de comida le gusta. Entonces, como que tenemos sus reglas y podemos predecir cuál va a ser su comportamiento. Pero supongamos que Pepe se enamora de Lupita y empiezan a salir y notamos que Pepe cambia su comportamiento. Entonces, empieza a, a vestirse distinto, a decir menos groserías, a bañarse más frecuentemente. Y nosotros no entendemos por qué, porque no estamos considerando su interacción con Lupita. Entonces, si... Si no consideramos las interacciones, vemos que no vamos a poder entender el comportamiento de, de, de muchos fenómenos. Eh, ahora imagínense que pasan los años, Pepi y Lupita se casan, tienen un bebé, y después este bebé no solo va a generar nuevas interacciones con Pepi y Lupita que van a cambiar su comportamiento, sino también va a cambiar la naturaleza de las interacciones que ya tenían Pepi y Lupita. Entonces, eh, esto es, eh, pues no diría problemático, pero es diferente porque las herramientas eh, pues, filosóficas y científicas que habíamos usado hasta hace poco no consideraban las interacciones. No porque no se, eh, no, no porque no se supiera que son relevantes, sino simplemente porque no teníamos las herramientas para, para estudiar estas interacciones. Que pues, esas herramientas son precisamente las computadoras. Las computadoras podemos considerar miles, millones de variables. Podemos manejar grandes cantidades de datos que pues, antes de que se desarrollaran eh, las computadoras personales en, en lo, la década de los 80s, pues cuántos pizarrones necesitaríamos para, para calcular eh, algo que con simulaciones eh, en nuestro teléfono podemos hacer. O, otro ejemplo claro de sistemas es, es con el fútbol. Eh, podemos ver que los mismos jugadores pueden jugar bien o mal dependiendo del equipo en el que estén. Entonces no podemos decir independientemente del equipo que un jugador es bueno o es malo, obviamente Sí tiene sus habilidades personales, pero si un delantero que es bueno nunca recibe pases, eh, o un portero que es bueno no tiene defensa, pues entonces no, no vamos a poder apreciar sus, sus habilidades. Y, y es muy claro que en un equipo donde hay jugadores buenos pero no hay una buena coordinación, pues obviamente no va a jugar bien el, el equipo. Eh, un equipo puede tener buena coordinación y jugadores malos y tampoco va a jugar bien, se necesitan los dos, se necesita que haya buenos jugadores y una buena coordinación. Coordinación. Y, y lo mismo aplica para cualquier sistema social. Si hay una buena coordinación entre los distintos elementos de ese sistema, pues va a ser un sistema social más eficiente, eh, independientemente de los componentes eh, que, que tiene. Bueno, no independientemente, pero digamos, eh, en un sistema social, simplemente cambiar los componentes no nos asegura que vamos a cambiar el sistema. Eh, así como si tenemos un equipo y no hay una buena coordinación y traemos buenos jugadores no nos, quiere, eh, no nos asegura que, que van a, a poder coordinarse. Cuando empezamos a, a manejar un pensamiento sistémico nos fijamos no solo en los componentes de los sistemas sino en las interacciones relevantes que hay entre ellos. Y, y, y así como todo esto aplica para sistemas sociales también aplica para cualquier sistema complejo. Eh, en biología, en economía, en, en tecnología... Eh, todos los lugares donde hay interacciones, que son casi todos, eh, encontramos que tarde o temprano va a haber interacciones relevantes. Y un, una de las propiedades que surgen de, de las interacciones relevantes se le conoce como emergencia. Emergencia no en el sentido de salida de emergencia, sino más bien como surgimiento. Las propiedades emergentes son aquellas que no están en los componentes, pero sí están en el sistema. Entonces, por ejemplo, podemos conocer todas las propiedades sobre los átomos de carbono, pero no vamos a saber si ese átomo de carbono pertenece a una molécula de carbono de diamante o de un nanotubo o algo así. Eh, depende de cómo estén acomodados de la organización de los átomos las propiedades del material. Eh, un ejemplo similar, podemos conocer todas las propiedades de un átomo de oro, pero eso no nos va a dar información sobre las propiedades macroscópicas de una barra de oro, como color, conductividad, maleabilidad. Eh, si tenemos solo la información de los componentes, pues eso no nos va a dar la información del de sistema. Entonces, eh, esto quiere decir que no podemos reducir los sistemas a sus componentes y precisamente por eso necesitamos estudiarlos a, a más de una escala. Un ejemplo de sistema complejo eh, es, por ejemplo, las parvadas de aves o los cardúmenes de peces, donde se observa un fenómeno llamado autoorganización. La autoorganización quiere decir que pues, los patrones del sistema no son determinados por un líder, sino que son producto precisamente de las interacciones de, de este sistema. Entonces, por ejemplo, en las parvadas de estos estorninos que, que se ven en el video, eh, no, hay, no hay un líder, simplemente cada ave sigue reglas locales. Básicamente trata de no chocar, de mantener la, una dirección promedio de sus vecinos, una velocidad promedio con sus vecinos. Y, y digamos, hace eh, decisiones locales, pero eso le permite a todo el sistema adaptarse de, de una manera eh, pues, muy, muy efectiva. Entonces, eh, en, en nuestro laboratorio, por ejemplo, hemos usado este método, eh, bueno, hemos usado la autoorganización como un método para construir sistemas artificiales que se pueden adaptar de manera robusta y adaptativa eh, a, a cambios en su entorno. Algo, algo que es importante tomar en cuenta es que estas propiedades que observamos en los sistemas no, no están determinadas por el sustrato, digamos, por los componentes de, de un sistema en el sentido por su parte física, de qué están hechos, sino más bien por su organización. Y esto eh, pues no, no está descrito con las leyes de la física, sino es, es más bien las leyes de, de la información, eh, que pues a final de cuentas son, son matemáticas. Eh, algo relevante es que en las leyes de la física pues, se conservan las, las cantidades, tanto materia como energía se conservan, y la información no se conserva. Entonces esto es importante porque, por ejemplo, en economía se manejan herramientas de física donde hay conservación, pero en la economía más bien maneja información y ahí no hay conservación. Entonces se puede crear y, y destruir riqueza sin, sin ningún problema. Eh, y no solo eso, sino que esta información, eh, pues tiene tiene una causalidad sobre el mundo físico entonces por ejemplo el, el edificio en el que estamos está compuesto de materia pero esa materia eh, surgió una transformación entonces pues no sé el concreto era estaba en alguna montaña llegaron lo sacaron de ahí lo procesaron lo vaciaron en esta estructura y ahora tenemos este edificio eh, para que eso pudiera darse pues, necesito de dinero pero ¿dónde está el valor del dinero? No está en los átomos del papel, porque no podemos distinguir si es eh, digamos un átomo de papel o una molécula de papel, no podemos saber si es parte de un billete o, o de una bolsa o, o de alguna otra cosa que no, que no tenga tanto valor, eh, o el mismo billete antes o después de una devaluación. Eh, si hablamos de dinero digital, más aún, tenemos bits que pues, ya son información, pero que okay, están codificados en, en, con, con, eh, en transistores. Y, y no podemos distinguir si nuestros ahorros para el retiro, que son unos bits que están por ahí en algún servidor, eh, pues cu cuánto valen de manera aislada eh, o si son parte de una foto de un gatito tierno. Entonces, eh, digamos, todo esto es información que pues, no, no se puede determinar el significado de esta información observando al, al sustrato. Si sí es necesario un sustrato físico para, para que, que podamos hablar de esta información, pero a final de cuentas estamos hablando de, de leyes distintas y, y pues digamos es algo que, que apenas se está eh, desarrollando en ciencia. Eh, un ejemplo de, de sistema complejo que, que ilustra algunas de las propiedades que, que acabo de mencionar es el juego de la vida que propuso John Conway hace ya casi 50 años. entonces Este es un automata celular, en el sentido de que hay celdas en una matriz, eh, estas celdas pueden tomar valores de 0 1, podemos decir que 0 la celda está muerta, 1 la celda está viva, y en base a, a reglas muy sencillas, eh, muy simples, eh, se da la evolución en, en este juego de la vida. Entonces, las reglas nos dicen lo siguiente, eh, cada paso de tiempo eh, vamos a contar cuántos vecinos vivos hay alrededor de cada celda. Entonces, si la celda que estamos eh, considerando es, está viva, pues tiene ocho vecinos posibles, entonces vamos a contar cuántos vecinos tiene y pues va a ser un número entre 0 y 8. No nos importa el orden, simplemente el, el número total. Entonces, las reglas nos dicen que si hay eh, menos de dos eh, vecinos, se va a morir. Entonces, no sé está muy sola, le da frío, se muere. Si hay más de tres, también se va a morir. No hay suficiente comida, eh, nutrientes, se muere. Si hay dos o tres vecinos, entonces va a vivir. Y después hay una regla para el nacimiento. Si alrededor de una célula muerta hay exactamente tres células vivas, eh, en esa celda va a nacer un, una célula nueva. Y, y pues esto es in, independiente de, de, de, de la posición de, de, de las células que están vivas. Entonces, eh, aquí en este video se, se puede ver se puede ver eh, pues un, un ejemplo de, de la dinámica que se empiezan a tener con, con eh, con pocas celdas pues se mueren, después empiezan a surgir estructuras estables, si agregamos más celdas, estas estructuras empiezan a interactuar, entonces pues hay patrones estables, patrones inestables. Entonces, por ejemplo, vemos un, unos panales que eh, cada celda tiene dos, dos vecinos y es estable, y ahora vemos unos deslizadores. Eh, aquí hay distintas estructuras que se mueven en el espacio que se llaman naves espaciales. Entonces, pues, todas las celdas siguen estas reglas simples, simples que mencioné, pero en ningún momento dije, ah, pues va a haber movimiento. Y sin embargo, el, el movimiento es una propiedad emergente, surge a partir de las interacciones entre las celdas. Es una propiedad que, que nosotros observamos a nivel del sistema. Y, y ahora hay unas naves espaciales que al interactuar eh, generan deslizadores y luego estos deslizadores chocan y construyen otras estructuras que se conocen como pistolas de deslizadores que están constantemente disparando deslizadores. Entonces son estructuras que generan estructuras, que generan estructuras, que generan estructuras. Y así tenemos eh, pues, todo un zoológico de, de, de estructuras en este juego de la vida eh, que de hecho eh, se, se puede, eh, se puede construir una computadora universal, entonces cualquier función computable se puede construir en este juego de la vida y pues esto es algo que no podemos saber antes de, de observar este, este, este juego y esto es por una propiedad que el nombre técnico es irreducibilidad computacional eh, lo que quiere decir esta irreducibilidad computacional es que yo no puedo llegar al futuro eh, por un atajo yo tengo que pasar por todos los estados intermedios para llegar al futuro como las interacciones generan información nueva que no estaba en las condiciones iniciales ni de frontera. Entonces, pues yo tengo un conocimiento inicial de las reglas del sistema, condiciones iniciales, condiciones de frontera, entonces en principio no va a haber ninguna sorpresa. Pero yo no tengo un atajo para ir hacia el futuro si no es pasando por todos los pasos intermedios porque el, el cómputo que se hace a cada paso pues me va a generar información que yo necesito para ir paso a paso. Entonces, esta irreducibilidad computacional limita mucho nuestra predicción. Y, y a final de cuentas, tanto ciencia e ingeniería se, se basan en la predicción y asumen que, que el universo es predecible, pero hemos visto que por la, precisamente por la complejidad inherente en muchos fenómenos, la predicción o la, la previsibilidad de muchos fenómenos es limitada, precisamente porque se está generando información eh, por medio de interacciones en el futuro y hasta que no suceda esas interacciones pues no podemos saber qué información se va a generar y por, por lo tanto qué estado futuro va a tener nuestro sistema. Entonces esto limita considerablemente nuestra predicción y esto eh, demanda que, que tengamos un enfoque distinto a la, a la hora de hacer ciencia e ingeniería porque como no podemos predecir todo lo que va a suceder entonces necesitamos dotar a nuestros sistemas de cierta adaptabilidad. Algo que es importante mencionar es que... Eh, cuando describimos los fenómenos, esto en filosofía se conoce como epistemología, quiere decir, eh, bueno, es básicamente el estudio del conocimiento. Pero, eh, digamos, podemos describir a los mismos fenómenos con palabras distintas. Entonces, pues, podemos llamar a esto mesa o table y son simplemente descripciones distintas del mismo fenómeno. No podemos decir que una es correcta y otra es equivocada. Eh, en contextos distintos. Sí, sí podemos definir bien el significado de las palabras, pero esto siempre es contextual y los contextos son limitados. Entonces, esto nos lleva a una subjetividad epistémica eh, que pues, digamos no es tan grave en el sentido de que los fenómenos pues, no dependen de las descripciones que tengamos de ellos. O sea, nosotros podemos tener distintas descripciones, pero esto no va a afectar a los fenómenos. Eh, el problema es que muchas veces nosotros creemos que nuestras descripciones de los fenómenos son los fenómenos. Entonces, es lo que... Eh, se, se, se dice mucho que es confundir el mapa con el territorio o el modelo con lo modelado. Entonces, si entendemos que hay esta distinción y cualquier cosa de la que hablemos es una abstracción de la realidad, eh, entonces vamos a, a poder entender mejor y hablar de sistemas, porque, a final de cuentas, cuando hablamos de sistemas es simplemente una descripción distinta eh, o alternativa de los mismos fenómenos que... que con los cuales interactuamos cotidianamente. Y, y digamos, para tratar de ejemplificar eh, esta subjetividad epistémica, eh, imagínense que tenemos una, una esfera que es mitad blanca y mitad negra, pero nosotros solo podemos verla desde una perspectiva, entonces, de hecho, no, no sabemos que es una esfera, la percibimos como un círculo. Y después queremos saber de qué color es ese círculo. Entonces, pues el color de ese círculo va a depender de la perspectiva desde la cual estemos observando a la esfera. Entonces unos van a decir, no, pues es negra, no, pues es blanca, es mitad ne negra, mitad blanca. Y no podemos hacer un ejercicio de matemáticas democráticas y decir, ah, pues a ver, todos voten de qué color es y tomamos el promedio y ese es el, el porcentaje real, simplemente porque muchos podemos estar percibiendo la, la esfera desde la misma perspectiva y eso sesgaría el promedio. Eh, pero obviamente nos podemos ir a, a guerras santas para tratar de convencernos de, de qué color es el círculo, eh, pero tal vez sea más productivo simplemente entender que estamos observando el mismo fenómeno desde distintas perspectivas y por eso lo, lo estamos eh, llamando ya sea de manera distinta o observando con de, eh, observando propiedades distintas del mismo fenómeno y, y si entendemos que la descripción va casada con una perspectiva pues entonces cuando tomemos esa perspectiva vamos a poder entender mejor con esa descripción el mismo fenómeno entonces es lo mismo cuando hablamos de sistemas de cuando hablamos de no sistemas eh, o digamos cuando hablamos con un pensamiento tradicional, no es que uno sea correcto u otro incorrecto sino que eh, nos ayudan a observar los fenómenos desde distintas perspectivas. Y podemos decir que mientras más perspectivas usemos para observar un fenómeno, pues vamos a tener un mejor entendimiento de, de la naturaleza. Y, y bueno, co co como mencionaba, pues lo que caracteriza a, a, a muchos fenómenos sistémicos pues es precisamente las interacciones relevantes. Eh, estas interacciones relevantes, aunque no son materiales, pues sin, no las podemos eh, obviar, no, no podemos deshacernos de ellas, precisamente porque vemos que tienen un efecto causal sobre los componentes. Si no las consideramos, pues no vamos a poder entender. Eh, como herramienta metodológica, en años recientes eh, ha surgido, bueno, de hecho en los últimos 20 años ha surgido lo que se conoce como ciencia de redes, que tiene sus bases en la teoría de, de grafos en, en matemáticas, que pues básicamente al describir los sistemas como redes, donde los nodos son elementos y sus interacciones se representan con distintos tipos de, de aristas, pues entonces nos, eh, te, tenemos un formalismo que de manera natural nos permite describir a los sistemas, tanto componentes como interacciones. Y, y ahora quisiera mencionar algunos ejemplos de digamos de lo poco intuitivo que, que puede ser trabajar con sistemas eh, primero hay, hay un, un efecto que, que se conoce como lento es más rápido el, el efecto lento es más rápido eh, pues se observa en, en, en distintos fenómenos pero se estudió primero en, eh, en multitudes entonces aquí, aquí tenemos eh, do, un montón de, de estudiantes. En, en el, el caso de la izquierda están evacuando una sala de manera ordenada. En, en la derecha están evacuando eh, de manera apresurada o, o con pánico. Entonces, en la derecha quieren salir más rápido, pero no pueden, precisamente porque se están empujando y eso genera fricción. Entonces, pues salen más lento. Eh, del lado izquierdo, pues lo hacen de manera ordenada, no hay fricción y aunque se están moviendo más lento, pues acaban saliendo más rápido. Entonces, pues un poco contraintuitivo porque normalmente, pues, si queremos tener un efecto que en este caso salir más rápido, pues lo natural sería pues vamos a salir todo lo más rápido posible, pero no. Se generan embotellamientos que, que no permiten que se utilice al máximo la capacidad de, de, el, de la puerta. Y después, cu curiosamente, el, el mismo efecto se, <coughs> se observa en borregos. Eh, resulta que en días fríos los borregos se empujan más que en días menos fríos. Entonces aquí de nuevo del lado izquierdo se están empujando menos que del lado derecho. Y del lado derecho se empujan más, pero entran más lento. Bueno, que quieren entrar más rápido y no pueden, se obstaculizan y lo hacen más lento. Entonces, podríamos decir, ah, pues lo que podemos aprender de esto es que somos como borregos. Pero tal vez una, una lección más eh, apropiada es eh, entender que pues son casos distintos del mismo fenómeno, que podemos entender eh, estas propiedades viendo a estos fenómenos no como humanos por un lado y borregos como otros, sino simplemente como sistemas donde hay agentes que están interactuando y dependiendo del tipo de interacciones pueden eh, evacuar de manera más o menos eficiente y, y digamos, eh, si tenemos ese entendimiento pues después eh, lo podemos aplicar a otros fenómenos que tengan propiedades similares eh, como esta Entonces bueno, este es un video de hace algunos años, un día, un día común y corriente en la estación del Metro Valderas. La gente tiene que estar, que, que entrar por las ventanas. Eh, bueno, obviamente el, el metro está colapsado. Y bueno, es la sección de mujeres y niños. Entonces podemos preguntarnos cómo, cómo cambiar el comportamiento de, de los pasajeros. Y, y de hecho, eh, en un proyecto con, con Gustavo Carrion Luis Pineda, Jorge Zapoteca, Tania Pérez, eh, pues, pues sí lo logramos. Es la estación del metro San Lázaro, una mañana cualquiera hora. Es la sección de mujeres. Eh, vemos que la gente no solo se forma en la plataforma, sino que estas filas se salen de los andenes, hasta suben las escaleras. Y lo que hicimos fue simplemente regular las interacciones de los pasajeros instalando eh, señalización en la plataforma, de dónde se va a, a, a colocar el tren eh, para que se deje libre el área de puertas. Nosotros no, no esperábamos que la gente se formara, simplemente que dejaran libre la, la parte de... para que los pasajeros que salen eh, pudieran hacerlo sin, sin obstrucciones, pero la gente se empezó a formar. Y no solo eso, sino que eh, en estaciones aún sin, sin señalamientos, la gente ya se forma. Entonces, no, no trajimos eh, pasajeros de Japón o de Alemania para que se formaran, son los mismos pasajeros que se estaban empujando eh, en, en el video anterior. Eh, lo que lo que cambiamos fueron las interacciones. Entonces, antes, si yo quiero subir al metro, tengo que empujar, y si no empujo, no voy a subir. Entonces, aunque no me guste, pues todos empujan. Y obviamente eso no es eh, muy eficiente. Ahora, cuando la gente se empieza a formar, pues ya no necesito empujar. Y no solo eso, si alguien empuja, los demás pasajeros le dicen, oye, fórmate, estamos aquí esperando. Al no tener esa urgencia e incertidumbre de si voy a subir o no, porque, digamos si un tren ya se llenó y, y yo estoy cerca de la puerta, pues sé que me voy a ir en el siguiente tren, porque el primero que llegue es el primero que se va. Entonces esto eh, pues reduce el, el estrés, eh, reduce los empujones, reduce los robos, reduce los, los acosos, eh, además de que pues sí es más eficiente, más o menos en un 15% el, el, el ascenso y descenso eh, en promedio. Y hace... Hace una semana se volvió viral este video en, en Facebook eh, y, y ha habido otros que también se han vuelto virales Estación es el metro Zapata, en línea 12. Está no en hora pico y, pues, de nuevo está sobrepasada la capacidad del sistema, está saturado, pero aún así la gente se, se forma. Eh, llega el tren, no hay empujones, Y, pues bueno, algo que, que pues es impresionante es que las filas hasta suben las escaleras y, y la gente puede salir. Digo, hay muy poco espacio, pero es, es una experiencia completamente distinta. Entonces, es, es muy interesante cómo regulando las interacciones pudimos cambiar el comportamiento de, de los pasajeros de una manera drástica. Bueno, esto, esto se logró eh, en parte porque tuvimos acceso a, a datos abiertos del metro por ley de transparencia, eh, porque no fue simplemente un día se nos ocurrió, ah, vamos a poner unas líneas en las plataformas y, y funcionó. Eh, digamos, tuvimos un proyecto con, con Gustavo Jorge Luis eh, de colaboración con el metro, estuvimos dos años trabajando antes de, de hacer el primer piloto en Valderas en, en 2016, en diciembre de 2016. Eh, entonces, eh, pues estuvimos recopilando datos, eh, también el, el metro nos proporcionó datos de, de los pasajeros, de cuántos pasajeros entran en cada estación, lo cual nos ayudó a hacer eh, distintas simulaciones. Eh, después hicimos una simulación de, de multitudes, de los pasajeros entrando y saliendo del tren con distintas estrategias. Eh, teníamos una idea de, inicialmente, tener puertas dedicadas. Entonces, de las cuatro puertas de un vagón, que dos sean para entrar, dos sean para salir. Entonces, cuando se abren las puertas, en principio debería de haber espacio en la plataforma, espacio en el tren, la gente entra, sale, se cierran las puertas y todo es muy eficiente. Pues en la simulación probamos esa, probamos esta estrategia donde todas las puertas son tanto para entrar como para salir y resulta que pues era casi lo mismo porque aunque las puertas se tienen que compartir entre la gente que, que sale y la que entra, pues tienes el doble de puertas en comparación de cuando tienes puertas dedicadas y pues digamos eso no, no lo habíamos pensado y pues con la simulación pudimos ver ahí pues es casi lo mismo y pues va a ser mucho más difícil digamos segregar a, la, a las personas para que entren por unas puertas y no entren por otras y salgan por unas y no no salgan por otras y se muevan adentro del, del vagón entonces pues al, al comprobar los beneficios en, en la simulación pues esto nos permitió eh, pues básicamente hacer pruebas antes del piloto y, y digamos cuando instalamos el primer piloto pues ya ya teníamos eh, mucho adelantado entonces las las computadoras pues se convierten en herramientas esenciales para, para entender los los sistemas complejos precisamente por esta irre irreducibilidad computacional. Nosotros podemos tener ideas, eh, pero pues, como, como vimos, con el efecto lento es más rápido. Muchas veces eh, los resultados o el comportamiento de los sistemas eh, va en contra de nuestra intu intuición, precisamente por las interacciones que, que se dan a distintas escalas. Y pues simplemente nuestra manera tradicional de pensar pues no, no nos permite eh, contemplar todas estas posibilidades. Eh, pues, Tal vez ni siquiera es nuestra manera de pensar, sino simplemente nuestras capacidades cognitivas. No podemos considerar todas las interacciones en paralelo, y es por eso que las, las computadoras eh, son herramientas esenciales para, en, para entender a, a la complejidad. Y, y a final de cuentas, pues necesitamos ciencia para entender los sistemas, para entender su complejidad. Y pues esto tiene implicaciones tanto en teoría como práctica, como en filosofía, pero también en la vida cotidiana. Simplemente si en nuestras relaciones personales entendemos que eh, digamos mi comportamiento afecta al comportamiento de las demás personas, el comportamiento de las demás personas me afecta a mí, eh, pues empezamos a ser más conscientes de, de nuestro comportamiento, porque pues, entonces, si yo manejo de manera agresiva, pues eso va a contribuir a que otras personas también manejen de manera agresiva. Si yo manejo de manera cortés, pues va a contribuir a que otras personas manejan de, de manera cortés. Si yo tengo hábitos poco saludables, eso va a contribuir a que la gente que me rodee adopte hábitos poco saludables. Si yo tengo hábitos saludables, eso ayuda a que la gente que me rodea tenga eh, hábitos saludables. Pero, pues, al final de cuentas, hay muchísimo por aprender. Eh, digamos, pretendemos controlar el mundo, pero no, no tenemos ni idea de cómo funciona, ¿no? Entonces, como que también, tal vez, este conocimiento, que pues, es muy importante, pero también nos, nos da una idea de lo limitados que estamos en, en nuestra comprensión del mundo, eh, probablemente nos ayuda a ser un poco más humildes y, y, digamos, tomar una perspectiva un poco más apropiada sobre nuestras capacidades cuando, cuando lidiamos con, con nuestro entorno. Finalmente, eh, los quiero invitar a que eh, se suscriban a Complexity Digest. Este es un boletín semanal que, que editamos en el UNAM desde hace más de 10 años, con los avances más recientes relacionados con complejidad. Pueden seguir en Twitter o suscribirse por correo, Facebook, LinkedIn. Y, y pues, bueno, hay, hay más información en esta página. Eh, es, es gratuito. Y también les comparto que a, hacia fines de año vamos a estar lanzando una especialidad en Coursera también, sobre introducción a la inteligencia artificial, que pues son varios cursos muy generales eh, en español para digamos, contribuir a la, a la divulgación del conocimiento. Eh, y pues bueno, mucho de este conocimiento, mucha de esta tecnología, pues, po podemos ser un poco eh, alarmistas y decir, no, pero pues esto puede tener implicaciones y se puede usar mal. Pues creo que sucede lo mismo con cualquier conocimiento cualquier tecnología. El problema no es el conocimiento o la tecnología, sino el uso que damos de ella. Entonces, eh, creo que tanto el pensamiento sistémico como la inteligencia artificial tienen mucho potencial, pero pues ya dependerá de nosotros el uso que hagamos de ella. Gracias.